Hola, ¿qué tal? Una vez más los saludamos desde el Estudio de Televisión de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La doctora Lucía Hernández de la Clínica de Medicina del Deporte nos habla de la importancia de atender las lesiones deportivas a tiempo. Las lesiones deportivas se pueden presentar en cualquier situación sobre todo en pacientes que van iniciando el deporte, que ya llevan tiempo, pacientes que tienen algún, practican algún deporte ya sea de manera amateur o profesional. Es importante siempre tener una valoración previa con algún médico o con alguna persona experta, sobre todo los médicos del deporte que son los expertos en, esta, en estas situaciones y sobre todo para saber si está la persona en condiciones de generar o de realizar algún deporte de alto rendimiento, mediano rendimiento o según la necesidad del paciente. Una vez que se hacen estas evaluaciones, se crea un diagnóstico para saber si la persona está apta o no está apta para ese deporte o qué es lo que hace falta complementando así a lo mejor algún tipo de entrenamiento algún tipo de rehabilitación o algún tipo de consulta nutricional porque también a veces la calidad del músculo se ve afectada por la manera en la que comemos. Así es que cuando se genera una lesión como tal, esto nos puede afectar si no la atendemos a tiempo. Las lesiones, una vez que el, el paciente, el futbolista, el boxeador, etcétera, tuvo, no sé, algún esguince, algún golpe y sintió ese, ese golpe, ¿qué es lo que debe de hacer inmediatamente? Pues inmediatamente lo que podemos hacer es aplicar hielo 15 minutos y acudir a consulta, es lo más importante, acudir siempre a consulta para la valoración inmediata. De manera rápida en el campo, en el lugar, pueden aplicar hielo y movilizar ese, esa parte lesionada, pero sobre todo el hielo 15 minutos directamente este, con una bolsita pero sí que no sobrepase los 15 minutos porque nos puede quemar la piel y que no sea menos de ese tiempo porque nos, nos puede, no nos da como el alivio y la desinflamación que queremos. Eso de inmediatamente. Posteriormente viene una etapa de inflamación de las heridas o de las lesiones deportivas y esa etapa de inflamación nos va a generar este, pues mucho dolor, que la piel se inflame, cambie de coloración, se ponga caliente y ahí muchas veces el chico reposa dos o tres días. Se, se estuvo aplicando hielo, a lo mejor se tomó algo, pero si no acudió a valoración médica, lo que, lo que puede pasar es que esa lesión se pueda convertir en una lesión crónica. Sí, a lo mejor fue algo sencillo, un esguince primer grado y el chico sale rápidamente, la chica sale rápidamente de la lesión. Pero si no fuera el caso, si a lo mejor fue un esguince de tercer grado, o a lo mejor fuera una fractura ahí leve que no nos deja, o, o a lo mejor la calidad del músculo no es tan buena, eh, eh, e inclusive la, la condición física de la persona no es tan buena esa lesión, aunque sea leve, se puede convertir en algo crónico. Además de que no dejan que la persona haga deporte libremente. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor la persona no acudió, a valoración, pero se reintegró porque sentía que ya estaba bien, pero tiene cierto miedo, parte psicológica, en apoyar bien el pie, en correr bien y van haciendo algunas deficiencias al momento de hacer el deporte, no coordinan bien, no, no pisan bien y pueden generar nuevas lesiones porque no están trabajando adecuadamente el músculo, porque no están, este, están forzando la otra extremidad, la otra parte del cuerpo, entonces empieza a haber nuevas lesiones o nuevas que se generen a partir de esa inclusive en la otra extremidad. entonces por eso es tan importante que la persona acuda a una valoración médica, para que le den un tratamiento adecuado. A continuación, escuchemos los logros deportivos de una destacada alumna de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte. Mi nombre es María de Jesús Ruiz Acuña, tengo 23 años, practico el deporte del atletismo. Tengo 9 años practicando este deporte y mis pruebas son de fondo y medio fondo. Pues primeramente el más cercano fue ahora en el Nacional de universidad Obtuve dos medallas de oro en los 10.000 y en el medio maratón de prosiguiente este. El año pasado tuve la medalla del Panamericano Junior de mi categoría. Gané medalla de plata en los 10.000 metros. Eh, alguna de mis metas a vencer este, sería pues, seguir trabajando para llegar a unos Juegos Olímpicos, ya que bueno, los pasos que he llevado este, indican que, que puedo. Y, y bueno, son muchas cosas, muchos obstáculos que se tienen que pasar para cumplir esta meta. Es de mucha disciplina, dedicación y, y ganas. Pues mmm, sería da mucha disciplina, mucha disciplina, este, el trabajo duro diario y llegar a eventos internacionales, después de ahí este, pues ir bajando marcas para poder tener el pase a los Juegos Olímpicos. Este, llegué este, gracias a mi entrenador ya que pues, fue el que me impulsó a, a pertenecer al atletismo y bueno me tomé de la mano de él y, se, y pues hemos trabajado bien ya que pues, se han dado los resultados que queremos nacional e internacionalmente. Pues más que nada son las críticas. Hasta a veces de las propias mujeres este, hay críticas, pero bueno, son parte de cuando alguien está haciendo algo bien y, y pues bueno, nomás dejar de lado y seguir para adelante trabajando. Este, pues que, que se decidan, que se enfoquen en una meta, porque solo así es como se llega aparte del trabajo y la disciplina, tener una meta en la cabeza, este, hace que todo lo demás fluya y, y bueno, se den los resultados. este Bueno, es un sentimiento muy bonito, ya que pues se trabaja diario constantemente para tener ese resultado y pues cuando la ganas este, se ve reflejado tu esfuerzo, como porque se dice que una medalla no se gana, sino se va construyendo durante todo el tránsito del entrenamiento, de la disciplina, de las ganas que le pongas a lo que haces y bueno pues eh, muy, me siento muy bien ya que pues cada objetivo que he tenido lo he ido cumpliendo cada medalla que me propongo la, la trato de cumplir a veces no, los resultados no siempre son lo que uno espera, pero siempre trabajando se van mejorando. Este, mis primeras medallas fueron en Olimpiada Nacional, fue ganar eh, la prueba de 3.000 metros y 1.500 metros. En la prueba de 3.000 metros gané medalla de, de oro y, y en el 1.500 gané medalla de de bronce, pero bueno, yo la sentí como si fuera oro porque fue una de las pruebas, una una prueba que fue un reto para mí, ya que pues es muy rápida y, y a mí no, no, me, no me gustaba mucho, pero bueno, se, se dio la medalla. Pues yo salí de la licenciatura de enfermería de la Universidad Autónoma de Zacatecas, orgullosamente. Este, hice mi servicio social en lo que fue el Hospital General de Zacatecas, del IMSS. Yo creo que si lo pudiera definir con una palabra sería amor, porque creo que para ser enfermero sí se necesita mucho amor a los demás, mucho amor al prójimo, porque... Va más allá de la ciencia, o sea, enfermería no solamente es ciencia, no solamente son medicamentos, son enfermedades, sino que la enfermera va más allá, vemos al paciente no solamente físicamente, sino también cómo está espiritualmente, hay veces que los pacientes no quieren comer en el hospital y no significa solamente que se sientan mal físicamente, a lo mejor tienen un problema con su familia, ese día no los han ido a visitar, o sea, tienen... Muchos problemas que van más allá solamente de la enfermedad. Entonces, yo creo que enfermería, pues yo pues, la describiría con esa palabra, amor. Aquí estoy muy agradecida con la universidad porque creo que nos da todas las bases. O sea, tanto en su programa académico como en el hecho de que todo el mundo sabe que la UAS es una universidad económica. Yo, por ejemplo, cuando elegí mi carrera... Mis papás me daban también la opción de hacerla en Nuevo León porque era cuando vivíamos allá. Y la verdad es que la universidad en Monterrey es bastante cara. Entonces yo creo que... Este, Pues estoy muy agradecida por eso Porque siento que es muy accesible También en el sentido de los profesores Cuando saben que tú a lo mejor no tienes Una posición económica muy Pues elevada este, Te dan la oportunidad de sacar material De la biblioteca O sea, tenemos una biblioteca bastante amplia Que creo que tiene los libros suficientes Para estudiar, ahora sí que yo creo que Si a veces no sabemos algo No hacemos una tarea, no hay pretextos Porque la universidad nos da la oportunidad te da la biblioteca, te da las herramientas, entonces yo creo que la universidad es muy accesible y la verdad es que a mí en mi unidad académica siento que también nos educaron no solamente pues Sí, para de una manera científica, no sé cómo explicarlo, sino que siempre nos decían que el paciente era primero, que debíamos de acompañarlo no solamente físicamente como lo que ya mencionaba, sino emocionalmente, o sea, ver más allá. De hecho, siempre se ha dicho que una virtud para ser enfermero o enfermera es la observación, o sea, nosotros tenemos que estar observando todo, hasta el lenguaje corporal que a veces los pacientes no te expresan, pero decir, ah, se siente incómodo, o hay algo que no me quiere decir, o tiene pena, o no me dice cómo se siente por vergüenza o no me ha dicho, no sé, por ejemplo, en el caso de las muchachas, este que a veces les da mucho pudor decir si llevan una vida sexual activa o no, o sea, todo eso lo identificamos con la observación.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 Hola amigos de TV was nos encontramos con la compañera y psicóloga, Nena. Ella está en el case, ¿cierto? Ok, platicamos de un tema llamado psicología del deporte, nos podemos aplicar en todo. Nena, ¿qué es la psicología del deporte o cómo aplica la psicología del deporte? Más bien hecho? Una disciplina enfocada a encontrar las herramientas tanto de la motivación, de la autoestima, para reforzar como ese esfuerzo en nuestros... Uh, en nuestros deportistas, poderles ayudar a encontrar un equilibrio en todas sus áreas y encontrar ese esfuerzo. Cuando hablamos de, por lo siempre del psicólogo, vamos de la cabeza, pero también <risa> tenemos que ver de parte física. ¿Cómo englobas tú o cómo sacas a un atleta a flote cuando está decaído? Encontrar ese equilibrio en sus propias áreas, es decir, cómo estoy en cada área, porque estamos viendo no solamente al deportista, sino a la persona en un ser integral. Encontrar el equilibrio en cada área y es decir, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Y qué necesito reforzar? Hablando de eso, ¿cómo refuerzas ese problema que tiene, no físico, acárido? Mentalmente. Eh, yo siempre les digo que encontrar esas uh, habilidades, competencias en la persona porque en muchas ocasiones el encontrarme en un estado tan competitivo, tan demandante, le perdí el sentido al, a mi objetivo, a mi meta y el volverlo a ayudar a encontrar como esa meta, ese objetivo, el decir qué era lo que yo quería hacer y a lo mejor me perdí en un, en un instante. Hablamos de... Tuvimos un programa de radio, hablamos sobre mucho tema sobre esto, los pueden ver. Pero el detalle que aquí Nena tiene un programa, Radio Guas, que esperemos que ya se venga a quedar, TV Guas. Eso te Nosotros tenemos un programa en Opinión del caso de Invitados donde hablamos en diferentes temáticas, tanto académicas, culturales, también invitados externos eh, donde la esencia pues encontrar como ese, ese plus que nos platiquen nuestros, nuestros estudiantes, nuestros docentes eh, a lo mejor un tema hablando a lo mejor de, del running, externamente es decir pues qué es lo que hace a lo mejor un coach deportivo, cómo los motiva ahorita que hablamos en esta parte y pues la invitación para que nos sintonicen. Ya vieron gente, hablar mucho de la psicología es un tema muy, muy, muy diverso, pero cuando te enfocas en algo que te gusta, que te apasiona, que lo haces diario o tratas de hacerlo diario, te ayuda. Y el enfoque que le damos a esto, nena, tú que nos puedes ir como atleta, qué es lo que te motiva a correr. Pues la verdad, de encontrar ese equilibrio tanto en mi salud mental y en mi salud física, porque nos quedamos en un sedenta, sedentarismo totalmente y no encontramos como, ¿qué es lo que me hace falta a lo mejor para encontrarle como el sentido, la esencia? Tú lo dices, a veces el atleta se hace, no, no se nace, pero igual se lleva a la par. Y ahora vieron amigos... Está en ti, en que tú lo hagas, en que tu cabeza no te juegue treco, lo hiciste, que saques a flote esas cosas, que trates de nivelar el estrés, el estudio, el trabajo, con todo esto. Y encontrar a tu autoestima. Y, y más que nada, lo que, haces, lo que sí, para que tú seas fuerte, tienes que ser 100% autoestima. Nena, tus palabras finales. Encontrar un equilibrio en cada área de nuestra vida y el encontrar nuestra propia motivación hacia nosotros mismos, pero el encontrar siempre la esencia de lo que estamos haciendo y de lo que queremos seguir haciendo. Ya lo saben amigos, está en ti y querer es poder. Gracias. ¿Cuáles son las funciones de la Defensoría Universitaria? Conozcámoslas a continuación en la siguiente cápsula informativa. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con el doctor Juan Manuel Rodríguez Baladez, el presidente de la Defensoría de los Derechos Universitarios. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por su invitación. Aquí estamos. Pues muy bien, muchas gracias a usted por asistir. Pues no sé por qué no nos, gusta, eh, no nos empieza platicando sobre qué es y para qué sirve esta Defensoría. Bueno, la Defensoría Universitaria tiene como propósito... Eh, velar por el respeto de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria que son docentes, eh, estudiantes y trabajadores de actos que se susciten entre ellos o con las autoridades universitarias que les vulneren o restringan sus derechos humanos y universitarios Bien. esto significa que todos los derechos humanos en los que México ha sido parte tendrán que ser retomados por la defensoría para lograr que no haya discriminación, que haya dignidad, justicia, igualdad, legalidad, no discriminación, tolerancia, respeto y transparencia. ¿Y cuál sería su importancia o sus principios? La importancia radica en vivir una sociedad civilizada, una sociedad que ha evolucionado, una sociedad moderna, donde hoy por hoy las cosas se atienen a las reglas de trato social, a las normas establecidas, a las políticas, a las determinaciones antoadministrativas y que han consensuado los integrantes de una comunidad, en este caso de nuestra universidad. Es de cabal importancia decir que en la medida en que tenga claridad, pertinencia, las normas que regulan a la universidad. En esa misma medida, los universitarios podemos vivir una, un ámbito civilizado y también digno de ser perfeccionado de manera paulatina. Um, sí, claro. Y bueno, doctor, como supongo que hay muchos universitarios que no conocen sobre esta defensoría, ¿dónde podrían pues, encontrarlos, ya sea físicamente o ya sea redes sociales o algún número, también como para que la, los universitarios sepan un poco más sobre esto. Bueno, nosotros estamos ubicados en el edificio del CASE, en el, en el campus UAS 21. Ahí compartimos con el CASE eh, oficinas, ahí podemos atenderlos o bien eh, buscando Defensoría Universitaria a través de, del Internet. También podemos recibir las quejas, las... Eh, solicitudes de, de apoyo, la asesoría que nos demande o nos requieran los maestros, los estudiantes y los trabajadores. Muy bien, perfecto. Bueno, pues no sé si nos gustaría, eh, le gustaría platicarnos un poco más eh, del, de esta Defensoría. Mire, la Defensoría Universitaria que ya tiene eh, fácilmente casi dos décadas eh, ha sido un instrumento importante para lograr que las arbitrariedades que se susciten en el trato cotidiano con los universitarios tenga un lugar donde se pueda resolver buscando primero eh, el acuerdo y posteriormente si no hay acuerdo pues tener que llegar a un juicio contencioso Perfecto. de esta manera nosotros integramos la averiguación, el, la Defensoría es una especie de Ministerio Público Universitario que in, integra las uh, carpetas de, donde eh, se sustancia. Si quiere, empiece la... Eh, de, de esta manera la Defensoría es una especie de Ministerio Público okay. Y al último, este... Tu comenta, continuaremos hablando sobre este tema en, en, en el caso de las cápsulas posteriores. Vale. ¿Sale? Uh -huh. De esta manera, la Defensoría Universitaria fue inicialmente concebida como un órgano eh, universitario de buena fe, una especie de Ministerio Público Universitario que debe averiguar... Debe hacer investigación sobre las causas que se le interponen. No basta y sobra con que alguien llegue y se queje, nos tiene que dar elementos, porque en este país, como en todos aquellos del mundo civilizado, todo aquel que acusa está obligado a probar. Y una vez que nos prueba que se han violentado sus derechos, que se le ha tratado de manera injustificada, desigual, ilegal, discriminatoria, con falta de tolerancia, entonces la eh, Defensoría integra Habla con las autoridades que violentan Ese derecho y si llegamos a un acuerdo eh, Bueno, se resuelve allí el problema Y si no, al tribunal Muy bien, perfecto Pues bueno, agradecemos la presencia Del doctor Juan Manuel Rodríguez Valadez Presidente de la Defensoría De los Derechos Universitarios Vamos a estar platicando un poquito más En las próximas emisiones Muchísimas gracias doctor Pasa Luis, Gracias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 Con ello, se pretende reducir los problemas que tienen los ganaderos, ya que necesitan un alimento que les sea complementario y nutritivo para su seba. Esto traería beneficios en la disminución de la inversión en alimento para ganado y al ser un forraje de mejor calidad, se busca aumentar la producción de carne y leche.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 Ahí lo tienen amigos, este, tenemos esta obra a su disposición. Pónganse en contacto con nosotros en el programa editorial WAS y les diremos la dinámica. Eh, Nelson, pues enhorabuena y muchas gracias por uh, estar aquí con nuestro público de muchas obras. Muchas gracias a ti y a tu Saludos, Saludos.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 nos cuenta cómo los medios de comunicación dan expectativas espectaculares para nuestra vida cotidiana, y cómo esto nos puede producir frustración. La sociedad actual se basa fundamentalmente en lo que vendría siendo el entretenimiento, lo que vendría siendo la búsqueda de la satisfacción inmediata, y de alguna forma esto es lo que ha concretado la estructura dinámica de nuestro acontecer en diferentes sectores, tanto en lo laboral, en este, el entretenimiento por sí mismo, las dinámicas familiares, etc. Sin embargo, esto ya era vaticinado este, en tiempos y me mediados de la década de este, los 80 los setentas del siglo pasado, en donde precisamente filósofos eh, de talla pues, mundial como Gilles Lipovetsky, como Guy Debord, este, como eh, otros pensadores más, en algún sentido estaban eh, vaticinando, estaban señalando que el espectáculo se volvería uno de los fundamentos esenciales de la cotidianidad. Es en este sentido que precisamente Guy Debord con su este, texto, La era del espectáculo, ...es eh, donde empieza a evocar que el espectáculo, no por sí mismo como un montaje... ...bueno, por un lado sí por un montaje... ...pero hablando de que el fundamento esencial de la cotidianidad iba a ser lo espectacular... ...aquello que iba a generar este, el, la saturación, el abordaje de los sentidos en una saturación constante... ...es decir, que el sentido del gusto se satisfaciera de manera muy importante que el sentido del olfato se saturara, el sentido del tacto, y así cada uno de los sentidos desarrollándose precisamente en experiencias. Es por eso que posteriormente al, aspe al aspecto mercadológico que se desenvuelve en aquellos tiempos en donde un producto se vendía a través de su funcionalidad, a través de su rendimiento, posteriormente se cambia este paradigma en términos mercadológicos para hablarlo en términos de las sensaciones. Por eso un automóvil se va a vender en, en función no solo de la velocidad que corre o no solamente de la comodidad, sino de las sensaciones, de lo intrépido, de lo extremo que en cierto sentido va a generarnos esa experiencia de manejarlo. Es en este sentido que lo espectacular empieza a permear en cada uno de los sectores de nuestra vida. Y es por eso que buscamos relaciones de pareja espectaculares, buscamos este, relaciones entre padres e hijos o familiares de manera espectacular. Es decir, donde eh, si se concibiera en cierto sentido una dinámica en donde todo es eh, extremo, eh, fervoroso, estruendoso, etcétera. Cuando en realidad, si nos damos cuenta, la cotidianidad tiene más una constante. Y es que es normal, es este, habitual, es plana, en ciertos sentidos. No goza de tantos momentos espectaculares como se nos pretende vender en el entretenimiento en general. Es por eso que acercamientos que vamos a tener al respecto del aburrimiento, del hastío, de la soledad, pues no van a ser más que este padecidos, porque buscamos y pretendemos acercarnos al ámbito de lo espectacular. Es por eso que otro filósofo actual, Vicente Verdú, hablará de que estamos en una época infantil, en una época este, sobre infantilizada, en términos mentales, claro está, en donde como un infante buscamos la espectacularidad y no nos damos cuenta y no queremos estar hastiados, aburridos. Es por eso que hay que ponernos a pensar en este sentido, al respecto de que no todo en la vida es espectacular, no todo en este sentido va a tener ese estruendo de nuestra vida y que pues nada, al final de cuentas hay que equilibrar lo espectacular con lo cotidiano y normal. El maestro Arturo Alguín nos platica sobre las actividades de fin de semestre de los alumnos de la licenciatura en Artes. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con el maestro Arturo Olín. ¿Cómo está maestro? De... Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien, muy bien. Gracias. Maestro, ¿en qué se inspira la obra del día de hoy? Ah, la obra de hoy se inspira en la pues, artesanía popular mexicana, que son los alebrijes, eh, de origen mexicano. Mm, propiamente, ahí estamos contando la historia de Pedro Linares, que es un artista plástico, el cual le da a partir de la cartonería, un sentido a los alebrijes. Esto a partir de un sueño que él tiene, eh, o un sueño, un, pues hay una situación, él entra en una enfermedad, probablemente, o sea, no se explica bien su enfermedad, y entra en coma, y por algún tiempo mant se mantiene esta situación, y cuando él como vuelve a regresar de esto, él cuenta este viaje, y entonces empieza a representar todo lo que él vio a partir de los alebrijes. Maestro, ¿y cómo es el método de preparación hacia los alumnos? O sea, para de cierta forma crear una conexión con su personaje, o sea, dentro de... no sé cómo expresarlo, o sea, dentro de esta conexión, ¿cómo, cómo los prepara para, para que se identifiquen. Pues, primeramente tienen una preparación física para poder empezar a desarrollar todas las habilidades físicas que conlleva el circo. Eh, y aunado a eso obviamente se van dando ejercicios tanto pegados al teatro, a la danza, a la expresión corporal para que ellos vayan desarrollando pues este juego de personajes, estos roles eh, y puedan este, tener una mayor pues, conexión a partir con el público, ¿no? tener un, un contacto, este, una expresión clara y bueno, pues es un conjunto de todo, ¿no? El circo es un conjunto de tantas disciplinas que poquito de todo se va ahí agregando. ¿Y cuánto tiempo tiene dentro de esta disciplina circense, podría decirse? Bueno, yo ya llevo alrededor de unos, no sé, unos 13 años, casi 15 años, dedicándome ya en o sea, como a la disciplina acrobática circense como tal yo soy egresado de una universidad en Puebla que es una de las primeras licenciaturas que tiene esta carrera como, como licenciatura ya y no como un taller más Maestro ¿Y qué tal, qué tal la aceptación de, de los alumnos hacia esta disciplina? ¿Es alto el índice de, de aceptación, mucho interés o es bajo? Yo creo que ahorita eh, todavía estamos en un índice considero bajo pero creo que está en aumento Realmente no es tan conocida esta materia como tal decir, ah, bueno, puedo estudiar circo, puedo estudiar todo esto. Entonces, pues es difícil a lo mejor decir ah o decidir, voy voy a ser artista de circo, voy a estudiar esto, porque también conlleva un reto físico increíble el poder estar en estas disciplinas, entonces, pues sí viene como de la inquietud de los jóvenes y de ser tremendos arriesgados, entonces si sí, no es así como algo tan fácil que pigan todos, ah bueno yo voy a hacerlo, no, como que hay que tener cierto enfoque, cierta iniciativa ya en estas artes y ya después pues no sé, se van juntando. Ahorita yo creo que es algo tan llamativo y como ya empiezan a saber que se empieza a estudiar, que tenemos estas herramientas, yo creo que ya todo se van va aumentando pues, ¿no? El índice de alumnos. Y algo que, que le gustaría agregar, invitarlos a, no sé, a todos aquellos que nos están viendo, que, que les llama la atención. Sí, bueno, yo les invito a que vayan conociendo estas disciplinas artes circenses, desde la parte, desde que la pueden practicar hasta la parte en que la pueden contratar, ¿no? También, porque también tenemos que pensar en cómo es que todo esto sale hacia la gente, eh, y bueno, es asistiendo a nuestras funciones, ¿no? Pueden comprar un boleto, asistir a las funciones, o incluso pueden contratar a los artistas, a los jóvenes, este para cumplir pues ciertas obras, hay eventos donde se pueden generar performance y pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Abrirle las puertas al arte circiense en todas las todas las maneras, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos una vez más en Multiverso WAS. Sigan escribiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y esperamos verlos en nuestra siguiente misión. ¡Hasta pronto!